Primero me gustaría preguntarte un poco por el tema de Antonio Gasalla, que es un tema okay. que estuvimos hablando, la curatela, todo esto que... Porque la verdad es que no se sabe todavía si va a ser sí. curatela o no, ¿no? Está, a ver, creo que no sé si se puede volver atrás. Tiene otro digamos, nombre. Después de esa, claro, tiene otro nombre. Digamos? A ver qué nos cuente, Curatelas cuentes, Antiguo, guarda. ¿no? Claro, Curatelas Antiguo, se llama Determinación de Capacidad. Ahora. Ahora. Inicia un proceso para que determinen un poco el estado este de, del señor Antonio Gazaya se llama determinación de capacidad y uno en principio lo que pide sería un apoyo legal y de acuerdo a cómo den las pericias, cómo lo evalúe el, el equipo interdisciplinario, el juez después va a determinar si lo que necesita es un apoyo legal o directamente un curador. Eso eh, no lo podemos decir nosotros, sino al final, digamos, con la sentencia, van a ver qué es lo que realmente resulta de acuerdo a cómo está su estado psicofísico, digamos. Guadalupe, claro. hubo un caso muy nombrado, el de Natalia Cohen, una artista, una galerista, cuyas hijas, sí. la, la, la, bueno, no sé cómo decirlo, para que la gente lo entienda, sí. la internaron, cosa de otra época, sí. lo digo así rápido. Sí, sí, porque, sí. sí con otra ley. Y, y bueno, me acuerdo en su momento que la doctora Rosenfeld, eh, ahí aparece el tema de la ley de salud mental y toda la polémica que no podés internar a alguien por loco y quedarte con lo que tiene, para claro. decirlo fácil. En el caso de Gaza, Jacob pierry dio a entender que se quieren quedar con todo lo que tiene, que por eso o sea directamente lo que dio a entender lejano a sospechas sobre la familia, aunque después decía que sí... No que es No es así pero... porque desde el año 2020 ya todo su círculo, digamos, sabía que bueno, estaba teniendo problemas a... ya sé, y lo estaban llevando al médico, a eso voy. Eso es uno de los fantasmas que, que siempre rodean los casos cuando hay gente que tiene un determinado patrimonio y entonces los familiares... Eh, y sin hijos encima. Eh, sin herederos claro. forzosos, exacto. Claro. Los herederos forzosos son los hijos, los, los descendientes o los ascendientes. Entonces cuando estas personas que son, vuelvo a repetir, los forzosos no tienen los... Perdón, las personas que como Antonio no tienen herederos forzosos, bueno, el círculo que lo rodea, bueno, siempre está teñido como, con algún algún manto de sospecha como para decirlo de alguna manera lo que pasa que guada creo que con tu, sí. con tu larga experiencia de abogada seguramente lo habrás visto siempre que hay dinero me parece que la gente hay no no la gente digo, pierde cualquier sí. tipo de moral cuando hay dinero lo que pasa es que hay, a lo mejor el círculo puede tener alguna ambición y también para decirlo lo más elegante me gusta posible, la palabra del es... círculo puede tener ambición sí. claro. mechera mm -hmm. claro este, ...alguna ambición y algún tipo de desconocimiento... ...porque hoy por hoy no es tan fácil acceder a los bienes de esta persona... ...la primera medida que toma el juez cuando se inicia la determinación de capacidad... ...es inhibirlo para que justamente estos bienes est estén protegidos... ...porque la primera, o lo, o lo primero que se hace, que se busca con esta determinación de capacidad... ...es proteger a esta persona que puede resultar incapaz... ...yo el otro día decía, la incapacidad hoy es la, re la excepción... Todos somos capaces. Sí. Entonces, para demostrar que el señor gasalla es incapaz, va a haber que continuar, iniciar y seguir y proseguir todo este proceso. Ahora, no, no. doctora, perdón, sí. eh, ¿de qué se basa el juez para determinar cada resultado? Digamos, me refiero a que tal vez si la parte cognitiva sí. depende de tal cosa o si la parte orgánica depende de tal otra. Se va, se va a basar justamente en determinados estudios, eh, médicos, orgánicos y, por supuesto, eh, lo, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, psicológicos y psiquiátricos. Y a partir de esas evaluaciones, que justamente lo que el juez eh, ordena como primera medida son eh, pericias psiquiátricas y psicológicas eh, dependientes del cuerpo médico y también de los médicos de los médicos que lo han atendido. Tienen, para iniciar este proceso uno tiene que acompañar eh, informes médicos con diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿Igual? No, perdón, bueno. perdón, termina. Ah, entonces a partir de ahí, cuando yo tengo... No, yo puedo hacer una denuncia, ¿no? Los familiares pueden denunciar sí. determinados comportamientos que nos preocupan, pero siempre nos piden que nosotros acompañemos algún certificado médico que avale que yo estoy diciendo que estas conductas representan algún peligro para sí y para terceros. ¿El juez puede llegar a hablar con Casalla? Por supuesto, tiene que hacerlo. Ajá. Tiene que tener una... Antes de dictar sentencia para restringir su capacidad, está obligado a tener una entrevista con aquella persona a la que se pretende que el juez restrinja su capacidad. A mí Eso es uno de los extraño, requisitos. Lo que me parece extraño que, que una persona como Antonio esté sola. Claro, y hablo, que lo hablo por lo que por lo que sí, contaron, sí, sí. hablo sí. por lo que trascendió, por lo que contó un poco su hermano, un poco Polino, un poco la Salía gente un que. muy largo. Bueno entonces a mí me sorprende muchísimo muchísimo que esté tan solo. Porque que esté tan solo digo querido, porque para el otro. Digo... también es difícil. No pero igual yo lo que digo es desde, desde ir a comprar, no sé, la, lo necesario para, sí. para, para la diaria. ¿Quién le cocine? ¿Quién le ponga la, la pava? Eh, por eso, pero, pero te fueron contando las cosas de qué manera. Primero la contadora, porque ya no trabajaba. Bueno, una persona que seguramente se encargaba de pagar las cuentas mínimo. Claro, que es que y cuando que vos vas escuchando decís, ¿cómo, cómo hacía? Hay una... ¿No, no, no, no le sorprende hay idea de que Para una interna que. Porque digo, también esto que decís vos de se fue alejando de determinada gente, lo que dicen es que. ¿O? ¿Quién? Ah, bueno, por eso. Por eso que hay una lo persona ¿Que, que, fue, que le fue influenciando y diciéndole: ¿Pero para qué tenés, a ver, si estamos en pandemia, hay contadoras, si no Y sé los problemas. Qué, ¿Pero pandeos, para qué tenés cocinero? ¿Pero para qué? Te...? Y se fue desprendiendo de alguna manera y al aislarlo, eh, se quedaban más fácil sí. o más allanado Necesito el camino para, para determinados manejos. ¿También? Eso es lo que dice Necesito una, una para para parte. Verdad, Otra parte también. también dice que es muy difícil hay una que Antonio que... se iba enojando y iba echando a la gente. Cre es muy típico de la patología. Mm. No, no claro. voy a hablar de señor Gassalla, sino de en general, en general. Eh, cuando las patologías no se tratan, sí, se incrementan avanzan. y avanzan. Claro. Y parte de algunas patologías psiquiátricas tiene que ver con esta cosa de eh, volverse un poco más hostil y, claro. y más solitario, y aparte de ir enojándose con el entorno, que el entorno justamente lo que quiere es cuidarlo, y a veces se contradicen porque vos lo ves solo y... y una parte muy importante también es la negación de la propia enfermedad. Claro, entonces, claro. Cuando, cuando seguramente un familiar con mucho cariño, afecto o amor le dice, no, esto está mal, esto no, no tenés que hacer lo que tenés que tomar esta medicación, y no lo la otra persona olvidar, quiere, no quiere, quiere, quiere, no quiere y se revela contra eso. se va quedando claro. más solo. Una cosa psiquiátrica, sí. acá hablamos de neurológico, es distinto. ¿eh? Eh, sí, pero a veces van de la se mano. ¿Afecta el comportamiento? Sí. Pero a veces van claro. de la mano o, o empieza algún tipo de trastorno y después... De, de, de, de, termina o se degenera en alguna con situación. No, y bueno, lo difícil, difícil de esto es todo lo que le robaron, perdón. Y aparte, eh, eh, nada empieza solo, o empieza claro. y se va degenerando en alguna situación. Entonces... Si volvemos para atrás, le robaron un montón de cosas de la casa. Pero también dicen que la, no. Aunque, no bueno, ¿quién dice, no? dice que no? pierre dice no, no que no. porque le tengo Disculpame, me sí. lo contó gente que es íntima de Gazaya. ¿Por qué no le no le creería a Polino, al hermano de Gazaya? No tengo por qué no creerles, que son los que hace 30 años que lo conocen que le robaron. Muebles de la casa, eh, las cajas de seguridad, dos. digamos. Acá tenés como distintas versiones. Yo me quedo amparada en la de la familia y los amigos, que sé que lo quieren y que saben lo difícil en este si momento. Llevás, si vos lo llevás también al caso de Maradona... ¿Entendés? también tenés las dos versiones no, Maradona no quería Y no, pero papá me dijo después que sí pero sí, pero en el entorno te dice no, no quiero porque Maradona me acaba de decir pero que pero es te distinto que no. el caso de Maradona al de Gazaya disculpame no es parece. distinto porque también está no, el tema está el de la, la no, es lo abogado mismo, abogado versus familia justamente es lo mismo, es abogado versus familia claro. yo coincido con papito, yo creo que es sí. igual bien, ah, y yo bien, creo que... bien. Justamente... bien. No. justamente creo que la clave siempre está en la familia porque cuando Flor habla de abandono sí. uno piensa en la familia, por más que Polino haya dicho, claro. lamentablemente Carlos Gasalla estaba internado eh, por claro, lo... sí. Perá, en, en Córdoba porque tenía un tema de salud, él vive en un departamento que es de Antonio, en la calle Juncal mm. el departamento donde vive el hermano es de Antonio Gasalla y está a nombre de Antonio Gasalla o sea que el hermano vive pero no vive como porque... los Beverly Ricos no y Polina tampoco, no pero lo, lo veo sacando ver, ver, perdón de algo el comunicado sí. oficial de la familia de Gasalla en ningún sí. momento habla de robos Cari, nada no. No hay mm, una mención, tienen, no, pero lo digo porque es cierto que venimos tratándolo al tema es que y todo. Me lo cuentan sin embargo, ellos. son, está bien, Cari, pero sin embargo, si ahora son lo, lo bien, chicos, pero lo que digo es, me parece que no es lo claro. que más le preocupa a la familia. No. Hacen un comunicado de siete puntos donde sí hacen alusión y... a esta señora que, sí, que, que es la que se y demás, pero digo, no es que dicen Bueno, se ve que faltan... Los millones dos cajas que tenía, fuertes, que tenía Antonio, faltan... no les importan. No, lo que creo que es que, no que también se dan episodios confusos, claro. de, de versiones eh, confusas que también son propias de, de lo que la persona que está padeciendo esta situación puede un día manifestar algo y después de otro, otro, puede otro, pensar otro, que otro. pasó Obvio. de alguna manera y no pasó. Es propio de, de la, del cuadro. Claro, no, pero en... Y en... Y en, también en, en toda esta situación, o a lo largo de lo que, de, de que se haya despertado este, este, este síntoma en Antonio, también una mujer se le metió dentro de la casa. Entonces, por eso digo, estaba acompañado, porque para que una mujer se meta dentro de una casa, digo, habrá tenido que haber estado solo. Me quiero imaginar, pero bueno, seguramente difícil, vamos a seguir con este, es con este tema y esperemos que sea lo mejor para Antonio.